Me he olvidado de, de grabar tu presentación. Lo siento, no ha quedado grabada la presentación. <risa> Pero ahora ya puedes empezar tú y esto ya sí que va a quedar grabado. Todas las preguntas, por favor, las hacéis por el panel de preguntas o en el foro posteriormente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la, aquí a la conferencia virtual, nuestra primera conferencia virtual. Me ha parecido excelente el programa. Como dijo Diego, yo soy Adelia y... Um, Llevo 15 años enseñando eh, los tres formatos y como él dijo, también soy pionera en, eh, la, en la cuestión en las dos universidades en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Eh, bueno, lo que vamos a tratar en esta sesión es cómo hacemos la transición de los cursos totalmente presenciales, pasando por los híbridos y hasta llegar completamente a los que se dictan eh, a través del internet. Es un proceso y um, sabemos que en los últimos 15 años ha habido un incremento de estos cursos, no solo por la demanda, a los estudiantes les está gustando mucho, especialmente estudiantes, los jóvenes que ahora utilizan mucho sus, uh, la, la tecnología en los teléfonos celulares y también eh, la gente que quiere regresar a la universidad y que tiene familias o tienen trabajos que les imposibilita venir a la escuela a educarse. Entonces, esto hace que nosotros vayamos con, el, con las necesidades y la popularidad de los cursos. Y por eso es que este tipo de formato mm, es bueno conocerlo y adaptarlo a nuestras universidades porque es necesario estar con los tiempos. Bueno... Y parte de lo que acabo de decir ahora explica por qué online. Y sabemos que la tecnología es una herramienta muy buena que se puede adaptar eh, a cualquier tipo de curso, sea que usted dé una clase eh, presencial o una clase en la cual parte de la clase es en el salón de clase y parte de la clase es eh, a través de la computadora, o simplemente la clase totalmente a través del ordenador. Entonces, es bueno valerse de estas herramientas que están ahí. Son gratis. Los, el, todos tenemos acceso a ellas para poder integrarlas efectivamente en cualquiera de los formatos que usted trabaje. Entonces, también se le da la herramienta necesaria a los estudiantes para que estén preparados para el futuro, que es a través de la tecnología lógicamente la para que haya una transición efectiva, se tiene que tener en cuenta ciertas cosas que de pronto en el momento en que uno diga, uy, tengo tengo ganas de hacer esto, pero tiene que estar bien hecho. ¿Cómo? Tenemos que considerar la comunidad, la universidad, la administración, la facultad y los estudiantes. Tiene que ser un proceso. También hay que tener en cuenta la tecnología. No todos estamos eh, tenemos el conocimiento necesario. Entonces hay que prepararse para poder tener una práctica eficiente. Además, hay que tomar tiempo para diseñar bien, adaptar los materiales de una clase que es presencial, pasando por el proceso de híbrida a una clase totalmente en línea. Al final de todo hay que evaluar si el proceso que hemos llevado a, a, a cabo valió la pena, o si sea, hay que cambiarlo, o hay que adaptarlo, hay que mejorarlo. Es importante. Nada es una camisa de fuerza y, o que quede cuadrado, que ya. No hay nada más que hacer, siempre hay algo que hacer, algo que adaptar, algo que agregar. Entonces, para empezar con la comunidad, podemos hablar de la administración. La administración es muy importante porque necesitamos el apoyo tecnológico. No es simplemente tener una computadora y que todo el mundo tenga la computadora. Hay que saber eh, integrar esto de una manera bien hecha, como les dije anteriormente. Lo primero es escoger el... el programa que la universidad, todas las universidades tienen un lo que decimos en inglés y lo puse ahí, un course management system, una, un sistema administrativo para estas clases. En el caso que estamos tocando hoy es LAMP, que creo que todos ustedes lo usan. Entonces, sea la facultad de biología, sea la facultad de, español, de de idioma, sea la facultad, cualquier facultad, la de leyes, todos utilizamos el mismo sistema. Entonces es uniforme. Ahora eh, eso es importante tener también tener un plan de acción de cómo vamos a hacer la transición de la clase presencial a la totalmente en línea. Ahora eh, también lógicamente hay que tener la participación activa de la facultad y también como les digo, es un proceso. Eh, en nuestra experiencia aquí en la universidad, eh, antes de adaptar eh, cualquier tecnología, tenemos que saber si la facultad realmente quiere um, ser parte de este tipo de, de enseñanza. Entonces hacemos encuestas, o se han hecho encuestas porque esto es un proceso continuo. Se incentiva la participación voluntaria, no queremos exigirle a nadie que haga algo que no quiere. Entonces, a partir de esa eh, participación sabemos que tenemos que organizar talleres, o se han organizado talleres para aprender las destrezas que se necesitan para adaptar las clases a parcialmente o totalmente en línea. También hay que tener en cuenta que el programa de clase o sílabus que llamamos eh, tiene que cambiar de una clase presencial a una híbrida y o, lógicamente a una totalmente en línea. La clase presencial exige un, un sílabus, un programa de clase sencillo, porque yo veo a mis estudiantes y cualquier cosa que yo necesite cambiar se los puedo decir en la clase. En la híbrida, pues igual también, pero en la totalmente en línea yo tengo que ser más detallada para que los estudiantes sepan qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo van a ser evaluados. Entonces es muy importante entenderlo desde antes de comenzar a hacer cualquier transición. Bueno, para quién va toda esta tecnología, esta preparación y demás, es para los estudiantes, para que los estudiantes, eh, pues tengan otra manera de tomar clases. Entonces, eh, tenemos que también medir la aceptación o el interés del estudiante para cuál tipo de tecnología prefiere. Entonces, eh, podemos dividir a los estudiantes en cinco tipos diferentes. Los que prefieren la tecnología tradicional presencial únicamente, los que pueden tomar clases tradicionales o híbridas o... O los que también prefieren la tecnología o totalmente en línea. O de pronto no prefieren y le da igual tomar una clase tradicional, una híbrida o una online. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber gente que, que no, no entiende la tecnología. Entonces, tenemos que saber por qué, ¿no? ¿Por qué tú prefieres la tradicional? ¿Por qué te da igual cualquiera? ¿O por qué no te puedes adaptar a ninguna de estas tecnologías Entonces... Ya teniendo en cuenta eso, ya puedo entrar yo a, a, al ejemplo que les dije al principio de mmm, la adaptación a una clase, y es efectiva, a una clase de lengua, de cultura o de literatura, en el caso específico mío, en español en la universidad donde trabajo actualmente. Entonces, eh, tenemos como vehículo a LAMP para presentar el contenido. Y usted puede aplicar este concepto a cualquier clase, a la de matemáticas, a la de leyes, a la de biología, a cualquier, a cualquier campo de especialización. Y, como les digo, es una transición que yo recomiendo, porque es la, más, la, más, la mejor, de ir poquito a poco avanzando a la híbrida para saber cómo es que la vamos a adaptar a Totalmente en Línea. Bueno, y ahora viene la cuestión, ¿qué se puede incluir dentro de una página web o en su curso? Cualquier cosa que tengamos en la red, por ejemplo, ayudas pedagógicas como el centro virtual, o películas, aquí tienen varias películas de Almodóvar, cualquiera de estas, Incluso, por ejemplo, pinturas, eh, cuestiones de arte, un periódico, un libro, aquí tenemos el, el, el, la, la portada original del Quijote de la Mancha, noticias, canales de televisión. ¿Quién no conoce YouTube? Ah, lógicamente, Google, es una herramienta excelente. Eh, para ayudarse en, ayuda, en cuestiones pedagógicas, College Board, innumerables maneras de adaptar la tecnología en cualquiera de, las tres, de los tres formatos, sea clase presencial, clase híbrida o totalmente en línea. Ahora es importante ser selectivo. No puede uno poner cualquier cosa, porque igual que hay cosas muy buenas, también hay cosas, hay basura en el Internet, hay que ser selectivo. Entonces, eh, esta selección de materiales también tiene que tener en cuenta qué tipo de estudiante tenemos. Esta clase está dirigida para estudiantes de último año de secundaria. Yo estoy hablando desde el punto de vista del estudiante, de la, de la educación a nivel um, higher education, lo que se dice educación superior universitaria. Hay estudiantes que hacen, eh, que estando en la secundaria, toman clases avanzadas en la universidad. ¿Tenemos ese tipo de público? ¿O tenemos estudiantes normales de 18, 19, 20 años? O tenemos adultos que han, que han decidido regresar a la universidad, o tenemos estudiantes con discapacidades como hace dos presentaciones, eh, como la presentación anterior, el señor de matemáticas que explicaba algunos conceptos de estos O tenemos todo este tipo de estudiantes en una misma clase. Todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta. Entonces, después de saber qué público tenemos, hay que seleccionar el material. ¿Qué libro vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar un libro? Es una pregunta muy importante. Ahora, al determinar, ¿cómo uno determina qué libro es bueno? Y hay que hacerse, la, hago yo la pregunta, ¿qué hace un libro de texto efectivo? La respuesta es simple, que cubra los objetivos del curso. ¿Qué es lo que usted plantea, quiere hacer con ese curso? Y, y además de eso, que estimule al estudiante a aprender, que cubra los temas que necesito, que sea interesante y desafiante, que considere, por ejemplo, tener ejercicios o un cuaderno de trabajo, y que tenga un soporte o un apoyo online. Es muy interesante y muy importante en, en estos días. Incluso hay libros que están totalmente en línea. La plantilla del curso. Eh, en general, los cursos en LAMP tienen estas mismas eh, car características. Y voy a mostrar, por ejemplo, aquí dice programa de clase, lecciones, ejercicios, mensajes, todas estas cositas. Se las voy a mostrar, les voy a mostrar... Eh, una clase que está en vivo ahora, esta es mi clase de Español 1. Como pueden ver arriba, yo todas mis clases las tengo en LAM, por la administración de los cursos. Entonces, esta es la plantilla. Generalmente en los, todos los cursos tengo anuncios, tengo tareas, tengo una sala de conversación, tengo foros, tengo eh, donde yo administro las notas, tengo mensajes, bueno, en fin, tengo el programa de clases. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en inglés? Desgracia, bueno, agraciado, desgraciadamente. Tengo cursos, enseño cursos en inglés y en español. Entonces, tengo que adaptarme. Estoy en Estados Unidos y tengo que respetar que hay algunos, hay muchos estudiantes que toman conmigo clase que no son bilingües o que no tienen por qué tener la información en inglés. Una cosa importante al enseñar totalmente en línea: pongámosle una cara detrás de la, de la pantalla. Demos la información específica, demos algunos puntos importantes de lo que va a encontrar en esta página. Como pueden ver, aquí hay un enlace a un sitio que ellos tienen que um, ir. Aquí tengo la información de los anuncios y cualquier cosa que yo necesite saber, por ejemplo, en los foros o en los mensajes. Los mensajes es como el servicio de email del... Entonces, eh, esa es la plantilla. Ahora, las lecciones, eh, siguiendo con la presentación. ¿Dónde está mi presentación? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy, mi amor? A ver. Va, va, va, aquí. Entonces, eso es la plantilla. Ahora, la lección. Lógicamente, como, como la, eh, nosotros pedagogos sabemos que tenen, necesitamos un, una descripción de lo que vamos a tratar, objetivos, el contenido del curso, las tareas y la evaluación de esa lección. Ahora, al elegir un libro con soporte o con apoyo tecnológico, por ejemplo, yo uso My Spanish Lab para, y puede ser My Biology Lab, My Math Lab, este es el soporte que da Pearson, que es una de las editoriales. O igual también puedo estar asociado con un e -pack, electrónico, un paquete electrónico. En este caso, por ejemplo, en mi clase de español comercial, que utilizo este libro que ven ahí, esta, este enlace me lleva a un, a un sitio que acompaña el texto. Entonces yo puedo tomar ejercicios, asignar tareas. Otro recurso online que es importante, juegos. En este caso tenemos flashcards eh, y la, la, el libro está ahí. Otros recursos tenemos la, la página de la, de la universidad, la Real Academia de la Lengua, la, eh, bueno, todos estos sitios que son importantes tenerlos y hay que ser selectivo, como les dije antes. Ahora, en el momento en que usted, por ejemplo, escoge un IPAC e o una página web, tiene que pensar, eh, en el caso, por ejemplo, de My Spanish Lab, que yo voy a tener un banco de ejercicios, de, bueno, muchos, muchas ayudas pedagógicas. Entonces tengo que considerar qué es lo que voy a seleccionar, es conveniente porque está 24 horas al día, 7 días a la semana, la calificación es inmediata y sabemos, eh, los estudiantes reciben, eh, digamos, que comentarios inmediatos cuando hacen sus trabajos. ¿Cuál es el propósito de esto? Es darle una alternativa al estudiante, brindarle mucha más, mucha más práctica, el acceso a cualquier día, en cualquier momento, a cualquier hora, y hay herramientas que le sirven al profesor y a los estudiantes en la cuestión de evaluación inmediata. Hay problemas que se pueden presentar con estas tecnologías. Hay mucho más material de que uno puede cubrir. Eh, hay errores que se pueden... La tecnología es normal que se encuentren eh, enlaces defectuosos que hay que chequear. pero Y hay algunas preguntas que se deben reformar, reformar para poder hacer eh, lo efectivo. Entonces, ¿qué hay que hacer en el proceso? Hay que crear un master course, un curso master, donde usted pueda incluir todos los videos, folletos, lo que sea, determinar los capítulos que van a enseñar, eh, seleccionar el material y los ejercicios. Después de eso, tenemos que ver cuántos ejercicios, o sea, hay que seleccionar qué es efectivo, eh, corregir los, cualquier problema que tenga de audio o los enlaces que no lleven a ninguna parte, agregar otros sitios, no hay que quedarse solamente con un sitio, eh, se pueden ir a otros sitios. Ahora, eh, hay que ver a qué ella, conocimiento eh, tiene... el tienes estudiante Tienes unos cinco minutos más para que vayas calculando. No. Bueno, sí señor, ya casi voy para allá. Tien, eh, que, tenemos que saber, el estudiante, qué conocimiento tiene la tecnología y si les recomiendo que la tercera clase que tengan, si es una clase híbrida, Entren con ellos a la página, que eh, naveguen la página con ellos. Y en las clases totalmente online y, o híbridas, que se le brinde siempre apoyo al estudiante, que él sepa que él no está solo en este, en este viaje, porque como no estamos no, no hay presencia, supuestamente no hay presencia. Entonces, hay que seleccionar, eh, en cuanto al estudiante, qué es lo que vamos a... ¿Cómo va a ser la participación del estudiante? Le pedimos que den sus sugerencias para videos, presentaciones, música, películas, todas estas cosas que hagan la, el, el, el, el, el proceso de aprendizaje más efectivo. Eh, ejercicios, hay proyectos en grupo, foros interactivos, videoconferencias y muy importante, hay que ofrecer que uno está ahí en, las ofici en la oficina virtual, dando horas de oficina. ¿Qué es importante? Eh, en la evaluación, ahora, ya se dictó el curso, ahora vamos a ver si fue efectivo. L el punto más importante en cuanto a esto es que se haya logrado el objetivo. El objetivo es que aunque no me vean los estudiantes y no vengan a clase, estén aprendiendo igual que si me vieran en clase y que utilicen el tiempo efectivamente. Los resultados de todo este proceso, ¿qué es? Que el estudiante puede elegir tres tipos diferentes de aprendizaje. Se tienen cursos máster que se pueden adaptar dependiendo de las necesidades. La administración del curso, se, del curso se simplifica porque se puede documentar que el estudiante estuvo presente cuando debería ser online. Los materiales del curso están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Las evaluaciones, eh, la evaluación se hace mucho más fácil porque, para el proceso de calificación, tanto para el estudiante como para el maestro. Hay algunos artículos interesantes en Google Scholar. Esta presentación yo la, la, se la comparto a ustedes, entonces ustedes pueden acceder a estos enlaces y aprender un poco más con respecto a la educación online eh, como transición. Eso es todo lo que les tengo. Eh, si hay algún tiempito extra, me gustaría, tener, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en este momento. Y gracias. ¿Diego? ¿Aló? Gracias a ti, Adelia. Muy, muy interesante. Diego. Sí, hola, ¿me escuchas? Gracias a ti. ¿Sí? Y si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner ahora en el panel de preguntas o en el foro de, de la charla, que va a estar en el Trae el Tri Sakai, hola. al que tenéis acceso. Mira, hay una aquí. Si no, ok lo que pasa es que es una pregunta que me, me temo que la respuesta puede ser larga entonces, bueno yo te la digo y, y dices algo cortito pero yo creo que esta es bueno. buena para hablarla en el foro, dice ¿cuál ha sido la experiencia al hacer esa transición usando Sakai? me imagino bueno, que comparado con otros todo, todo miren eh, hablando de Sakai aquí está mi página en realidad yo tengo dos dos páginas, My Spanish Lab que está aquí, ok no, eh, tienes que cambiar de pantalla, Delia, para ver la otra. Ay, Estamos caramba. con el PowerPoint. Uh, ¿Cómo hago eso? Aquí. Compartir pantalla, tienes que parar, seleccionar la otra pantalla y. A ver, eso está un poquito más difícil. Ya. Ah, ya, ya, ya, entiendo. Entonces voy a mostrarles aquí. Ay, ¿qué pasó? Sí. Ahora durante unos segundos y luego ya coger la otra, ya está. Ok, sí, no, pero esta no era la que yo quería mostrar. La que yo quiero mostrar es... Esta, esta es la página de My Spanish Love que yo utilizo. Entonces, por ejemplo, en esta página yo coloco mis ejercicios. Si yo hago, hago clic aquí, ahí este es un curso en vivo. Entonces yo sé, yo aquí coloco los ejercicios que el estudiante tiene que hacer, eh, los capítulos, por ejemplo, en este caso es un examen que ellos están tomando en este momento. Entonces, también en esta página eh, yo dejo algunas cosas que son que tienen que haber, hacer creativamente y tengo que calificarlas. Al momento de calificar, por ejemplo, yo les voy a poner aquí antes de que me... me, me, me quiero que, eh, compartir esto con todos para que vean eh, cuál es la participación activa del estudiante. Ay, qué pasa. aquí. La participación activa del estudiante. Aquí. Fíjense, este es un ejercicio, vamos a ver si lo pueden escuchar. Eh, aquí yo tengo que calificar, yo tengo que dar una nota aquí. Esta es la pregunta que el estudiante recibe, esto es en cuanto a la familia. ¿Tienes una familia grande o pequeña? Escuchan. Ahora, ellos sí. cogen, entran aquí y esta es la respuesta que la estudiante me da. Pongan atención. Sí, entonces yo califico basado en lo que el estudiante dijo. Entonces es una manera muy, muy buena de que el estudiante participe, el estudiante participa, porque digamos que es, da, da la oportunidad y tienen que hacerlo, de pronto no les da pena hablar en, en, en la clase presencial. Online nadie los está viendo. Entonces es, la participación es mucho más grande y yo puedo tener este tipo de ejercicios. ¿entiendes? Adelia, Adelia te, tenemos que acabar hoy porque tengo que claro. empezar la otra sesión. Entonces. Eh, Muchas gracias, Diego, por sí. tu, um, por la uh, uh, administrar los paneles y uh -huh. espero todas sus preguntas. Y fue un gusto haber asistido y presentado por primera vez en una conferencia virtual. Gracias, Diego. Gracias, gracias a ti. Un saludo. Pues eh, queda grabado esto.